No sé, no sé qué episodio el sábado. Privilegié el descanso, así que... Aquí debería sonar la canción Sorry de Justin Bieber. Hey guys. Sábado 23. Oh, desperté súper tarde día y son las... Ah, son las 3 de la tarde y el sábado no hay mucho planeado para el día salvo que hacer las cosas que siempre hay que hacer y que me da una lata enorme hacer pero antes de eso ayer me iba a juntar con los chicos de Ruta Cervecera me han invitado dos veces a juntarnos y las dos veces ya les fallaba así que bueno, yo estoy con una credibilidad cero pero ya vendrá una oportunidad chiquillo vamos, vamos, vamos se puede y que flojera tengo la ropa y voy a tener un poquito, Una frase de Mark Twain que dice, que un consejo de productividad, que dice que hay que comerse la rana primero. Su consejo es comerse la rana primero porque es la peor tarea que se te puede imaginar. Entonces, pues todas las demás tareas pues, se verían más sencillas. Lo que hay, Básicamente, si atacáis tu tarea más desagradable en el principio del día, lo primero que resuelves va a ser la tarea más desagradable, por lo cual eso te libera de todo el día de estar pensando, hoy oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto que es tan desagradable, lo tengo que hacer y posponerlo pues y posponerlo pues y posponerlo pues mejor. Lo atacáis de una y te olvidáis. Un super buen consejo. Yo creo que va a llegar lejos, de tío Mark Twain. Esta es una producción. Y por eso me molesta tanto no haber sacado un blog, porque un blog no, no es una rana y me relaja y me estresa de buena manera. Además, me iba a juntar con los chicos de Ruta Cervecera y, y me atrasé y al final no llegué. Oh, lo siento, en verdad, chicos, no me gusta llegar tarde a esas cosas. Hay otras cosas a las cuales tengo que poner atención Por un lado está la pega Por otro lado el tiempo que paso con, con mi polona, la monse no quiero, que, no quiero que suene estresante Pero los momentos felices es también vivirlo a través de lente Es más distractor que estar presente en el momento En esos momentos sí me gusta estar presente Entonces prender la cámara y grabar es como más no estar en... Y para ser honesto, a la monse la conocí en mi época de no... Cuando estaba de vacaciones de los vlogs Entonces muy bien que ella no tiene problemas Con que yo encienda la cámara y tenga este vlog Y le di tiempo a esto Pero soy yo el que no está acostumbrado a estar con ella Y grabar el vlog al mismo tiempo Acabo de darme cuenta Que está a punto de llover y yo ando con la del Todas las cosas que me están pasando No tienen nada que ver con yo No haber el vlog soy responsable yo de grabar o no el vlog de dejar de cuestionarme tanto si grabar o no grabar Si la gente mira o no mira Debería... ¿Cómo decirlo? Debería ser consecuente y seguir mis propios consejos Los consejos que he dado en este vlog Así que... A comerse la rana Ya, Felicia, espero que te hayan gustado las galletas yo decir que estoy impresionada porque cumpliste tu promesa. Sí, a veces las cumplo. <ríe> <ríe> ¡Qué pena! ¿Qué dice la Es que llevamos muy poco para esta disciplina. Oh, pero hasta ahora, por es una producción de Espera te me a Con lente de A ver, repete Ahí sí Vamos fotos Oye, que dos bonitas Que dos bonito. ¿Te algún ¿Te hay Gracias hey, hey, hey. gracias por venir. Gracias por invitarme. <risa> <risa> como adultos. Es producción producción. Hoy día pasa algo que no voy a grabar por razones que me parecen medias obvias. Pero además eh, se me está acabando la batería, entonces tampoco podría grabarlo. Aunque no lo voy a hacer. Pero el día conozco a mis suegros. No oh, sé. Sí. Mucho éxito mañana.